Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy soy Ultime y estamos aquí en un nuevo video para este canal. En esta ocasión vamos a reaccionar, aprovechando que pasó bueno un poco el mes de Halloween, ¿no? La semana pasada, bueno, pero bueno, vamos a reaccionar para hacer un video al menos. Eh, vamos a reaccionar algunas cosas un poco inquietantes que encontré por ahí por internet. Algunas animaciones y algunas cosas un poco estéticas, eh, ¿no? Así que vamos a reaccionar de las arañas, así que encontré algunas animaciones medio erradas que lo voy a mostrar, así que <ríe> sin más pruebas vamos a reaccionar y tal Ok nada, miedo pero el de la, la parte de abajo cómo está así que está como todo rayado como si fuera un muñeco pintado todo, viste <ríe> se ve un poco medio extraño, ¿no? Ok <risa> que sepan lo que sufren de globofobia o algo así, ¿no? <risa> Frosty se lleva <risa> mucha odio te grita. <risa> <risa> ok. Grinch no se ve muy amigable ¿eh? <risa> Papá no es el gigante <risa> <¿Hace navidad? ¡Uf! risa> Un palazo en la cara <risa> Toma <risa> Ok Flota el auto antes que es monstruo Uy Sí sé que el 3D se fal Ah, sí ese es. El Benzón de la imagen Una máquina de ciclo ojos Aquí hay okay, un Woody gigante Pero con cara terrorífica, ¿verdad? una serpiente y otra y una patata y... <ríe> matar. Ah, entonces... Hay que tenga cuidado al subirlo capaz el día ¿Qué concha es eso? ¿El monstruo audífono para adelante? Así. ¡Ay, eso rugido! ¡Lenderman! Ay la mierda. Hola, qué hacer dentro más todavía en el café.